tema que Usted no puede hablar toda la caballada del mundo cuando se trata de amor y de pareja. Sí. Porque puede estar pasando por un mal momento y usted viene y se de boca y después solucionan ese problema. Entonces usted queda como una ridícula como quedó Ana Carolina ahora mismo. Ahí, tras descubrirle ocho infidelidades que dijo Ana Carolina. Se reconciliaron. Vamos a ver este video, por favor. Vamos a ver ahí el video de anoche. Bueno, ahí está. Gracias a la gente de Josper.com por ser ese hombre tampoco se siente por, por ti lo cual lo cual entiendo que es un comportamiento egoísta de mi parte porque yo no sé si puede es que tú eres claro. y hay que aprovechar también quiero darte las gracias por ese comportamiento que tuviste conmigo por lo que entregaste conmigo porque, porque te ¡Sabroso! <risa> Uy, qué rico, señor. <risa> bueno, ahí vemos a la Carolina y musicólogo en esta fiesta. Entonces, a la Carolina y musicólogo, ellos se habían separado hace varios meses. Pero a parecer parece que van a volver a revivir esa historia. Yo creo que la mascarilla eh, de gasolina que que no oye bien. <risa> Señores, ella había dicho que la había descubierto ocho no, infidelidades. No, no, Usted está dando muy bien. Póngame aquí, espérese, Villalona, No, usted, usted, a esas mujeres que se ven bien, ¿usted quiere pasarle eh, no, no, pañotitos? No, no, no, no. no puedo ir No puedo a la gente. No, no, venga. Póngame, están tan, tan duros los botones ahí arriba. Usted se puso a hablar caballana, Carolina. Se puso a hablar con que ocho cuernos, que ocho chavos del ocho, que es esto con los ocho. Usted está chuleando a su marido ahí. Entonces, ¿dónde queda la dignidad suya como mujer? Porque usted, usted trapió el piso con ese caballero. Entonces, ahora usted está en los paris de él dándole besitos. Usted tiene que saber manejar, Ana Carolina, dama. ¿Eh? Dime algo, tú Camila que eres mujer. Es cierto, su dignidad bajó y se contradice porque además de esas ocho infidelidades que supuestamente él, pues, a ella. Ella también decía que él era muy machista, que cuando ella dio a luz él nunca estaba para ella. Uh -huh. También que él no dejaba que hacera con amigas, ni que amigas fueran a su casa, o sea, lo tiró abajo, todo todo mal lo hacía. Entonces, muchas personas comentaron en esa entrevista, dijeron a los foques que la ven ella muy cambiada, una mujer nueva. Incluso le preguntaron si en estos meses, pues ya no conoció a alguien o dio su par de besitos. Ella decía que sí, y le dijeron también si ella pensaba volver, entonces decía que no, que no quería pasar seis años, tienen juntos seis, siete años más o menos uh -huh. de nuevo con todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es, se está contradiciendo completamente. Se está tirando ella misma al suelo. Su dignidad, su valor como mujer. Porque si tú lo dices al aire público, que fueron ocho infidelidades y todas esas cosas que esa persona te hizo, y que tú vuelvas con él. Entonces, yo ve siempre la mano. Ustedes, ya son un ejemplo. así. ¿sabe? Ana Carolina tenía un pasado que era muy sonidita y todas las cosas que hacía. Y decían que ni buena comunicadora era. Entonces... Cuando yo la vi hablar, le escuché hablar, yo dije, ¿conchale qué cambio, Dios, esta mujer? Y después que apareciera esto, tú dices ese es el ejemplo de Instagram, la, la que cambió, que tiene una hija que ella es como de mi edad, creo. Entonces ese es el ejemplo que uh -huh. tú dando, que si te pegan ocho infidelidades de lo que sea tu si tú te ficha de tu hombre, vuelve y cae lo mismo. Uh -huh. Eso no se puede, eso no se hace. Entonces, más... Hubiera quedado ella correcto que en esta misma cosa, vamos a decir que fue el plan de él. Vamos a ponerlo, que fue su plan, sí, llamar sí. la atención, verlo en público para que ella no le diga que no. Usted está en todo su derecho que en este momento, vamos a decir que le cayó de sorpresa, te diga no. Tú, hasta repetí, solo tú me fuiste infiel ocho veces. Se acabó la cosa ahí. Pero sí. ella bajó mucho como mujer su valor al hacer eso. Ay, ay, ay, bueno, habló. <risa> habló Camila Merejo. Este, ah. no, a mí también me sorprende, de verdad, pero no es que ellos han vuelto oficialmente ni nada. Quizás no, es que, días, es que inmediatamente ella dio esa declaraciones. Tiene que mantener una distancia. Exactamente. exactamente. Porque ella lo desbarató. Exactamente. Correcto, eso es verdad. Y, y esto, como tú dices, camila o sea, que, okay, que ellos consiguieron un evento y todo, que okay, musicólogo sube ya y Carolina, Dios, vete por ahí. Ya. No, no... No mezclen tanto, no confundan tanto al personal, porque es que, óigame, eh, tú la Carolina, después que te pasaste todo ese tiempo reclamándole lo mal que lo había hecho, musicólogo, durante su periodo en el que estaban juntos los dos, y entonces ahora viene y, y te das un besito con él. Entonces, la, la gente se confunde y cree que, ah, oh, que parece que se van a reconciliar. Que no puede ni hacerlo. De si usted óigame. habló tan mal de musicólogo. Creíble. No, Ahora vamos. quedó él tranquilo. Uh -huh. Se Ellas van a hacer las, la novela de Alessandra y Mosa 2.0. No, ellos, esa, no ti, esa no tiene componte. <ríe> ya el pobre Mosa le cayó una sal que no ha pegado un tema más. <ríe> pues, <ríe> Esas mujeres con su recargas y paquetico, la fanática de Alessandra. Algunas, <ríe> no todas, tío. claro. Yo creo que hay una inversión ahí en promoción. No, imagínate. Tiene claro. que haber algo. Porque que la... No, ¿Para qué si iba a darle oportunidad? ¿Para qué volvió con él después que le pegó? Con las ocho veces. Entonces no puede dar ni un besito, ni así, no, ve, ni de yeah. lejos. No puede. Porque ella, ¿qué fue lo que ella dijo? Eso, que le pegó su ocho cuernos y que no le daba paz. Lo repito como cinco sí. veces. Una persona que no me da paz. No le da paz ni felicidad, Exactamente. Dice, dijo entonces, ella. Entonces dime. No, verlo ahí. Ni pa, ni, ni pa, ni po. <risa> No, que en el embarazo, que cuando tuvo su problema, ¿verdad? Ajá, que, que tuvo depresión postparto. Entonces, ¿Qué? si tú pasaste por eso, durante ese lapso de tiempo, Respeta que él salía y, y tú, sent, y ella se sentía tan fea, o sea, que la mujer después del parto, tiene su barriguita, tiene estrellas, necesita más el apoyo de la pareja. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Era que salía, y que todo. Ella explicó, cuando estaba embarazada, porque él quería un hijo, ella no quería tener más hijos. Y fue él que le dijo, yo quiero tener otro hijo contigo. Entonces, ella lo complació a él, porque ella quería... Tener como esos momentos más con el más unido. Entonces ya siente como que, y lo dijo el doctor Nasra, como que el hijo lo separó. Pero ella dice: No fui yo que lo dije a él, vamos a tener un hijo. Fue él que lo quiso no, tener yo. conmigo. Entonces, si tú quisiste tener este hijo conmigo, si estuviste desde el principio, tiene que estar a mediado y al final. Correcto. Entonces, como una depresión postparto de una mujer que son cuatro hijos que tiene, dos con él y dos mira, aparte, mira, mira, tú mira, la mira, vas a dejar voy a comer. No, yo le voy a decir algo. Toda mujer que se case con un artista, que se case con alguien del medio, eh, alguien de la farándula, debe saber que no va a estar todo el tiempo con usted. Va a haber momentos durísimos, momentos que usted va a querer y Fulano va a estar cantando en Australia, el país de los canguros. Uh -huh. Entiende. Entonces las mujeres no quieren entender eso. Un ejemplo. Se hizo viral los osobrosos. No hay para nadie. Sí. Ya estamos eh, a nivel Dios. Sí. ¿Lo ¿No entienden? Entonces va a venir el novio de Pamela, eh, eh, de, de Camila. De Camila. <risa> eh, va, viene la novia de Villalona. Viene eh, la novia de. Eh, viene la esposa de Amable a tirarle piedras, romper los cristales, que él no llega a la casa. Pero no entienden que estamos en una plataforma que necesita tiempo. Porque la gente te equivoca. La gente te equivoca. Un artista, cuando pega una canción, ahí es que se trabaja, Diaduro. Se trabaja más de que usted ha pegado una canción. Igual que ha pegado un programa. ¿Me ¿No entiendes? Entonces, a veces, la mujer, eh, entendemos de Ana Carolina, del postpartum y todo eso, quería estar con su esposo, pero es un tipo que es muy famoso. Musicólogo no puede estar pegado y tiene su respeto. Lo invitan a programas hace su fiesta como quiera. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces las mujeres deben Por estudiar esa, esa uh -huh. parte. Por esa parte, o sea, está bien, pero acuérdate, o sea, que el musicólogo, según la versión de ella, eh, musicólogo como que aprovechaba esa fama, esa cosa, para él no comportarse como, debe, como debió comportarse, como esposo y como hombre. O sea, que cuando se te mete eso ahí, o sea, o, oye, para una mujer no es fácil, entonces yo no sé cómo que la aguantó el cuerno, al primero debió sacarlo. Claro, no ella de, y es lo que dicen es, Néstor, o sea, ella decía sí, él salía a sus fiestas, pero se quedaba más, o uh -huh. sea ok, vamos a decir que tú te tocas una fiesta, Néstor tocó, entonces después digan ya, vamos allí, que está una molona, y ese se iba, en vez no, no, de coger no, para no, su no, casa. Eso es lo que ella le agrega a la situación, que tiene que verificar. Eh, no, no, no, lo lo que ella que... ya modifica la cosa, porque ya cuando usted habla así, usted le está agregando cosas que, que no es verdad. Hay veces que el hombre sale o hasta cenar con un amigo y... y en, imagínese usted, que yo salga a, a comprar una cena, una comida rápida, y encuentre amable por allá, encuentre a Villalona o encuentre a Gasol. No sentamos un ratico a hablar, ¿verdad? Entonces, hay mujeres que le tienen el tiempo medio a los hombres, calculan por allí pie cuántos minutos llegan de aquí a, a tal sitio. Entonces, el que tiene una figura pública debe entender paso por paso. Va a haber momentos de felicidad, claro, porque ya están en, en otro nivel. Sí. Usted va a disfrutar con su novio, su marido, ya porque están bien económicamente y todo. Pero hay situaciones que van a durar do, dos semanas sin verse. Y, y esta, y dime, tú vas, Bonnie, un tipo internacional, mundial, en Japón, dura dos semanas, tres es trabajando, pero hay muchas mujeres que hacen juicio, que se sientan y comienzan a hacer un mundo, que está, que está con fulano, y usted allí en un estudio, dale, dale para atrás, que graba una canción no es fácil, sí, dale para sí. atrás, no, de nuevo, dímelo a mí que fue el párrafo que la canto, ¿Eh? de nuevo para atrás a dos y media de la mañana, dale para atrás, Vamos a una reunión, musicólogo de una reunión con los y con lo que van a hacer uno, uno anuncios. Ahí hay que esperar que esa gente eh. a las 5 de la mañana. Y esa mujer pensando que estaba en otra cosa. Está bien, no, no defendiéndolo en totalidad, porque tú sabes que son tigres de la calle. Sí, sí. ¿Me ¿No entiendes? Fue un delivery y, y, y, y es un labioso. Pero también usted está exagerando, dama, ya, en, en, en lo que es. Eh, hablando de su vida personal. No, y, y, ah, mira, y mira, también vez. pasa también al revés, cuando, es, cuando son los hombres que se meten con mujeres Ajá. del medio, que son celosísimos, lo, no puede oye, celar. Ay. El que se metió con una carolina aquí no puede celar. No puede. No puede quejarse. Ni decir nada, ni, ni fulana, ni porque usted pone esta blusa, no, tiene que morirte callado. Claro. Ahora hay tigres que no le dan mente, que tienen billones de pesos. Y no le dan mente. Y, y, y, lo mandan el chofer, yo, no está bien pero ya son gente extremadamente, un cariño a abajo que no le dan mente a nada. Ni, que no hay un problema en la cabeza. Por un pobre eh, clase media, que lo que tenga es una empresita o algo, se case con una mujer del medio elevado a un patatón. ¿Me entiendes? Porque tiene que compartir con damas y mujeres. para No, yo voy para Jarabacoa de fin de semana, que para allá va un contrato, o firmar un contrato, pero nos vamos a quedar de dos días. ¿No? ¿Eh? Como yo, que muchas veces, cuando esas mujeres dormen, como tú dices, con la misma carrera aquí, ¿sí, ¿no? ¿Cuántas veces yo no, no dormí con ellas en una habitación? ¡Ay! No, ¡Ay! Es eh, bueno que no se oye eso. <risa> <risa> eh, claro. No. claro. No, no, no, le van a subir volumen ahí. No, no, <risa> eso así. <risa> en hotel usted tiene que esas mujeres durar, a, o algo, un evento presidente en una playa que le, le dan cuatro días, eh. O un evento de, de, de esa magnitud. Evento grande, usted ah, tiene que, que yeah. caer. Tiene que darse callado en su casa, villarlo la calladito allá. No, porque es importante sí. también que haya en la pareja comunicación que le comunicación. digan, y, y que le digan o sea, ese tipo de cosas. O sea, mira, yo estoy aquí, que sé yo qué, o voy a estar allá ese, para evitar cualquier problema y que no estén, tú sabes, estos tigres que se meten con una del medio, que se ponen locos, y estos hombres que se meten con esta mujer también, viceversa también. O sea. <tú ríe> Oye, ¿y cómo ¿Eh? cómo que tú estás vivo? <ríe> Pero después, Dios. <ríe> <ríe> Estamos es lo los trucos, dable. <ríe> bueno.